El objeto que encontrarás en el sobre es muy valioso. Guárdalo en un lugar seguro dos o tres días. En el caso de que pase más tiempo y no sepa nada de mí, entregáselo a la policía. Es muy importante que siempre sepa su paradero. Y solo tú, no lo debes saber nadie más. No confíes en nadie. Te quiere tu padre. A Cara a Origen surgió eh, en el 2006 como una especie de corto entre amigos, ¿no? y eh, la quisimos ayer un poco rollo amateur, pero no, nos, no la llegamos a terminar. Esto en web serie. Uno de los mayores retos que atravesamos para poder llevarlo a cabo fue eh, la inclusión de Aura Garrido, la actriz principal porque no podríamos cuadrar agenda más que otra cosa porque ella estaba encantada de trabajar con nosotros de hacerlo pero eh, estaba en medio de una película con lo cual nos costó como mes y medio más o menos cuadrar los horarios eh, a nivel personal aparte de tener amistades me ha aportado también enriquecimiento a la hora de eh, saber más cosas, tener más conocimientos eh, prácticos, ¿no? no solo teóricos, sino además prácticos. Eh, verán algo nuevo, algo fresco, algo con, con un aura agarrido que está muy bien en su papel. Que, bueno, prácticamente todos están muy bien en su papel. Tanto muy gracioso, una comedia, algo distendido, algo para entretenerte durante 10 minutos que dura cada episodio, más o menos. ¿Quiénes sois? ¿Eh? ¿Qué, ¿Quiénes somos? Somos a los que le deberán lealtad. No, no, no, a ver, a ver, vamos a ver, chaval, no me seas tan trepa, ¿eh? A ver. Nosotros le debemos lealtad a quien nos paga, ¿vale? O sea, que me te tiro en la puta cabezota. Hitsbook me parece una buena idea, me parece un buen lugar para promocionar web series, sobre todo web series, porque el ámbito de la web serie está bastante abandonado, no hay, en realidad, no hay gente que apueste de verdad por la web series y parece que Hitsbook está apostando por la web series, cosa que me alegra un montón, ¿no?